El gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de la República Dominicana realizaron el foro internacional en el marco de la alianza de los Estados Unidos y el Caribe abordó la crisis climática 2030 P.A.C.C. 2030 por sus siglas en inglés y con el motivo de la semana del clima en América Latina y el Caribe 2022. El gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, celebró el foro internacional de mecanismos innovadores en financiamiento para la energía renovable en el marco de la semana del clima en América Latina y el Caribe 2022. El encargado de negocio del embajador de los Estados Unidos en República Dominicana, Robert Thomas, destacó que los Estados Unidos en la alianza con los países del Caribe e instituciones regionales promoverán lo que es el acceso estable y asequible a lo que son las fuentes de energía renovable y a la infraestructura de energías resilientes específicamente en la región y de manera muy especial en la República Dominicana. Vamos a escuchar, por favor, parte de las palabras de la presentación que estuvo llevando a cabo el encargado del negocio en el embajador de los Estados Unidos República Dominicana, el señor Robert Thomas. Vamos a escucharlo, por favor. Semana, bien, Como gobierno de los Estados Unidos, estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios en la región para enfrentar la crisis la crisis climática. También somos conscientes de que ese evento tiene lugar en el momento en que los efectos del cambio climático se ven agravados por el aumento de los precios de la energía y la escasez de recursos públicos debido a la invasión rusa de Ucrania sin provocación ni justificación. Como ustedes saben, los países del Caribe se ven particularmente afectados. Por la crisis energética, porque dependen del combustible importado. Las naciones de combustibles fósiles suministran más del 80% de la energía de edad que dependen las naciones del Caribe. Con esto en mente, ahora es el momento de unirnos para generar asociaciones que desarrollarán soluciones resistentes y sostenibles para abordar esta crisis energética. Y la mejor manera de hacerlo es invertir en esfuerzos para disminuir la dependencia del combustible y reducir las emisiones que contribuyan al cambio climático. Amigos, el gobierno de los Estados Unidos puede desempeñar un papel de en en los gobiernos y inversores del sector privado para coordinar la transición a la energía renovable. Y nos tomamos esta responsabilidad con mucha seriedad. El mes pasado, en la cumbre de las Américas, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, anunció la asociación entre los Estados Unidos y el Caribe de nuestra señores, precisamente, además, señaló que es muy importante mejorar la resiliencia de los sistemas energéticos de la región, tanto frente a los eventos naturales como a los huracanes, al igual que frente a los impactos de las actividades humanas, como el aumento de los precios de los combustibles, especialmente en este caso del petróleo, señores. Una importante actividad en lo que es el marco de esta celebración de la Semana del Clima aquí en la República Dominicana, claro que sí.